Bueno, pues buenos días. Lo vamos a hacer en español, ¿no? porque como estamos sobre todo gente de aquí de España, tiene más sentido y si queréis, bueno, luego eh, si, si alguien se incorpora, pero vamos, como esto lo vamos a hacer, eh, estas sesiones de preguntas y respuestas en los diferentes países del consorcio del proyecto europeo, pues en teoría lo estamos haciendo en el idioma eh, del país, ¿vale? que tiene como más sentido. Entonces, bueno, básicamente aquí ya conocéis que el PTS Granada y, de, y también ayudado por la UGR está trabajando en un proyecto europeo y, y lo que básicamente lo que queremos es trabajar en combinar. Eh, pues educación y formación específica para que os forméis en lo que luego os van a contratar las empresas, en proteómica, en genómica, en lo que llaman los hot topics. ¿no? Ahora esta mañana estaba hablando con unos inversores y me decían, es que claro, lo que nos interesa es las empresas que están en los hot topics. ¿no? Entonces, pues afortunadamente aquí en el parque y de la mano de la Universidad de Granada estamos Trabajando para que hagáis las prácticas también en empresas eh, que tengan tecnología muy disruptiva. Y, y aquí estamos trabajando para eso, para que haya una buena colaboración, industria y educación, y para que os forméis en las cosas que luego al final os van a, a ayudar. ¿no? Entonces, hemos hecho un, un acuerdo, un convenio internacional con diferentes socios. Y lo que aquí básicamente lo que os vamos a enseñar es el challenge que hay para los solucionadores, ¿no? Vosotros sois los solvers, las empresas ponen una serie de retos, una serie de necesidades, dicen yo necesito esto, esto y esto, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Y eh, vosotros, los estudiantes de doctorado o de máster, como en vuestro caso, son los que sois capaces de tener esa creatividad... Ese conocimiento para ver todo, ir enlazando todo lo que habéis aprendido y ver, intentar solucionar estos retos y que lo podéis tomar incluso como un juego. Esto realmente funciona muy bien y este tema de los challenges eh, funciona muy bien en, en Estados Unidos, lo hemos visto, en, en, en Europa también, en los proyectos europeos, o sea que, que, que funciona bastante bien. Entonces, lo, lo más importante... ¿Soy estudiante de máster? Pues sí, ¿no? Entonces, esto es para vosotros. Eh, aplica para vosotros y, por lo tanto, eh, lo podemos aplicar. Entonces, aquí lo que os va a ayudar a aumentar vuestras habilidades, tanto científicas como de, de, de solucionadores de problemas, ¿no? De, a, en un ámbito un poco transversal, ¿no? Que se tocan muchas disciplinas. Y eh, en, con dinámicas de equipo, trabajo en equipo. Entonces, eh, aquí eh, es importante también saber que las fechas, ¿no? bueno, está aquí, os cuentan un poco, eso que tiene que ser o como máximo reclutarán a 25 personas eh, por debajo de los 35 años, que vosotros lo, lo sois y de diferentes universidades, de Trento, de Coimbra, de Massac de, ¿no? y de Granada, de la Universidad de Granada. Vosotros estáis ahí, ¿no? Entonces, de, fechas que tenéis que tener claro para eh, mandar vuestro currículum y, y aseguraros que estáis dentro. El 18 de febrero, por eso lo hemos querido hacer con tiempo, que tengáis 15 días para eh, hacer un buen currículum, que sea... Eh, lo suficiente de atractivo y luego ese currículum además va a servir para también la, el TPM la oferta de trabajo y todo esto, o sea que no es trabajo perdido y hacer un currículum que sea lo suficientemente este atractivo para que os cojan luego el 16 de marzo eh, eh, será el primer challenge online que se que, que os encontraréis con vuestro equipo y empezaréis a solucionar problemas habrá unas sesiones de, de training eh, de, de un poco implementar conocimientos adicionales que vosotros tenéis mucho en BioEnterprise y quizás no sea tan necesario como en otras universidades, ¿no? pero, pero también se pueden adaptar un poco a las necesidades que podáis tener y de cara también incluso a ver si hay posibilidad de aplicar ese training tanto para el Challenge como para intereses futuros que podáis tener. ¿No? Luego el 23 de mayo ya se hace la solución, se, se dice cuáles son las soluciones que proponéis y se presentan los proyectos el 25 de mayo. Además tenemos la suerte que aquí, eh, en, el, en el PTS Granada, la Fundación PTS Granada, que habéis venido algunos de vosotros. ¿no? Entonces, ¿aquí qué es lo que conseguís? Pues 3.000 euros al, que, al equipo que, que gane. Entonces... Eh, Vamos a ver, vamos a intentar a ver cómo, cómo se hace ver, o sea, aquí eh, tenéis que hacer el, el challenge y es un Google eh, Form muy sencillo y vais, vais rellenando los, los documentos. Entonces, eh, importante, estas páginas, ¿no? Yo veis que estoy añadiendo los enlaces, que los tenéis todos eh, en los correos y, y los dejaremos también en la página web y tal. Entonces, importante saber los challenges que proponen cada una de las compañías, ¿no? Son eh, challenges muy específicos y de los temas que que pueden ser interesante para nosotros. Por ejemplo, uno es sobre drug discovery and screening para in vitro a e in vivo models. A, a... Entonces, aquí lo que te piden, el título del challenge es target validation of novel store Operative calcium. Entry modulator and identification specific biomarker for tubular aggregate myopathetics. Entonces, aquí eh, te describen un poco, lo que se, un poco en detalle lo que se espera, ¿no? Este, Cargamente de Drug Development of Small Molecules. Y, y, y te explica un poco quién la propone, qué es la empresa esta, italiana, eh, Dompe Pharmacéutica. Eh, y te explica un poco más detalles, ¿no? Entonces aquí veis eh, lo que es la descripción del challenge. El challenge número dos pues, eh, te, te explica también pues, cómo eh, el área es de, de tecnologías ómicas para biotecnología y aplicaciones biomédicas, y, y es pues Dissecting the Net Zosis Dependent Transcription Landscape. Entonces, aquí eh, va, vais viendo y podéis, no voy a esto, aquí esta es una empresa del parque, es Nanojetic. y lo que te pide aquí es uh, Non-Specific Observation in Nanosensing for Biomarket Diagnosis. Esta es, es una empresa que ha sido también eh, beneficiaria del programa Access Health y, y tiene una potencialidad brutal, o sea que si trabajáis en este challenge, eh, luego, eh, es un hot topics claramente. ¿no? Hay mucho en el mercado, pero están teniendo unas soluciones muy buenas en animales y él, ellos lo que te piden, o sea, es el de in vitro a in vivo models, Imagine Technology for Biotech Biomedical Application, y te describe aquí un poco, o sea, lo que ellos quieren es eh, trabajar ¿no? eh, para ver... Eh, mm, esa, eh, cómo pueden hacer más sensibles ¿no? y, y, y cómo pueden trabajar mejor con sus nanopartículas ¿no? para también temas de compatibilidad, efectividad y todo esto, ¿no? que es una de las cosas que, que es importante. ¿no? Entonces y la, el último challenge eh, lo presenta otra empresa de Portugal que es ToxFinder, que el título del challenge es The Finite Approach for Respiratory sensation Hazard Assessment, que también está muy, muy en moda de, muy ahora, en el área de Drug Discovery and Screening, in vitro in en vivo modos, y, y también es un, un, un challenge interesante. Entonces aquí tenéis los challenges. Luego aquí tenéis el texto ¿no? de lo que sería la call propiamente para vosotros, la call for solver, vosotros sois los que ayudáis, los eh, master PhD students, post doctoral researchers, also, también pueden hacer. Entonces ya os, os explico un poco en qué consiste el programa, eh, los, un poco los objetivos de, la, eh, de lo que se pide, y un poco eh, también eh, todo lo que se da, ¿no? O sea, veis que aquí, pues, eh, utilizaráis eh, tecnologías genómicas, eh, Next Generation Sequencing, o sea, son todas cosas que están muy alineadas con lo que veis en vuestro máster. Pero, perdona, sí. yo sí. no veo nada de estos. me salió una página... Ah, de, no me lo puedo creer, no me digas. GTS4U, pero no sale nada de esto. Nosotros tampoco, pero chico, haberme lo dicho, <risa> no me digáis que os estoy contando toda esta historia, pues espérate que... Eh, un momentito. Que tienes que pasar de, de, de, esa, de esa página a otra o lo que sea, porque no es hay me, adiós, me aparece. Tienes ahora. que entrar en el indocore para que lo veamos. Ahora. Ya. ahora sí. Ahora ya se ve lo que sea. Vale, pues me, me estaba dice Bueno, pues aquí os cuento un poquito, ¿no? A ver, eh, estábamos contando que cuál es la application. Para, o sea, aquí está un poco lo que es la aplicación, o sea, la convocatoria para los solvers, vosotros sois los solvers. Y aquí os explican, e interrumpirle, si no se ve algo, por favor interrumpirme, no esperéis, decírmelo a la primera, para que asegurarnos que estamos todos viendo lo mismo. ¿vale? Entonces aquí eh, te cuenta un poco la introducción de por qué se hace esta convocatoria, los socios, todo esto, lo que conseguís... Y un poco los objetivos, ¿no? que los challenges están en Draft Discovery and Screening, en in vitro, and Vivo Models, en Imaging and omics Technologies y, y un poco la, de, la definición de los cinco challenges que están aquí. Entonces, eh, lo que te dice también es cómo eh, pensamos que vuestro máster está muy relacionado y que podéis ayudar, porque lo que se pide es eh, eh, actividad eh, con tecnologías genómicas, con Next Generation Sequencing, con Mass Spectrometry, con Proteómica, con pro Caracterización de Proteínas, con Advanced Imaging, con High throughput Screening. O sea que realmente todo lo que estáis viendo en vuestro máster os pueden ayudar bastante a, a resolver este, este reto de la mejor forma posible. Y luego lo que estaba contando, eh, es las, las fechas, que es importante, ¿no? que tengáis en cuenta que, que, se, que, que son las fechas del 16 de marzo, luego um, tenéis el kickoff presentation, acordaros que hasta el 18 de febrero podéis aplicar, y tenéis 15 días para leer bien la convocatoria y ver si encaja y si os gustaría participar que ya os comentamos que puede ser una oportunidad muy interesante. Luego del 16 al 23 de, de mayo eh, pues eh, tenéis o sea, 11 semanas eh, que llevarán eh, un trabajo que, que se, que, en que tendréis mentores que os ayudarán de forma un poco más específica. Y luego hará también sesiones de training que se intentarán o de entrenamiento, o de formación que se intentará que sean complementarias a vuestro máster. ¿no? Entonces, al final, el evento final lo tenemos el 23 de mayo y el 25 ya se presentan todos los, los proyectos. ¿vale? Entonces aquí te habla también de los criterios, que es importante, no eh, la habilidad de, de contar las cosas bien, eh, de lo, los resultados que se producen, la innovación, el potencial para crear negocio, o sea, eso es muy importante, y la efectividad, la datos de comunicación. Eh, el tema de elegibilidad también es muy importante, ¿no? Porque tenéis que ser eh, estudiantes de máster, y vosotros lo sois, ¿no? Entonces, eh, y si, siendo de la Universidad de Granada que está unida al PTS, pues por supuesto sois totalmente elegibles, eh, podríais presentaros y luego el deadline lo importante es el 18 de febrero entonces a las 12 de la noche no esperéis ese día porque puede pasar siempre las plataformas y tal que se colapse un poco pero eh, aquí viene todo el proceso de selección cómo tenéis que hacerlo y luego también importante la confidencialidad que luego Tendréis que uh, utilizaréis datos que a lo mejor son confidenciales y eh, cómo se trata esa documentación. Y aquí básicamente lo que os contaba eran los challenges, eh, eh, que había un challenge que, eh, y estaban aquí explicados los challenges, una de Drug Discovery and Screening, eh, que lo propone ChemCare, otra de Dante pharmaceuticals es también de Omics Technologies for Biotech and Medical Application, eh, exogenous Therapies es de the Imaging Technology for Biotech and Medical Application. Y Nanojetic tenemos también, que es española, que es una empresa también que pensamos que es muy prometedora y que utiliza, es también del área de in vitro, in vivo models y de Imaging Technology for Biotech and Biomedical Application. Entonces, aquí, bueno, luego podéis leeros tranquilamente la. Convocatoria, y también si tenéis cualquier duda, pues nos decís, ¿no? A ver si, sobre todo la de Nanojetic, la tenemos muy cercana y ver qué, qué se espera de, eh, o cuáles son las expectativas de esta empresa. Eh, os digo que esta empresa, también para hacer práctica y tal, es una empresa con un agente, un equipo humano excepcional, porque nosotros lo no hemos trabajado con Access Health. Y, y luego tiene un potencial brutal, ya valorado por diferentes inversores. O sea que, que ahí tenéis futuro seguro, ¿no? O sea, es muy buena empresa. La otra no las conozco tanto, ¿no? Porque no son de aquí del PTS, pero también son empresas muy interesantes, ¿no? Por lo que hemos visto de ellas. Entonces, bueno, Antonio, cuenta tú lo que te parezca sí. oportuno o comenta. Bueno, sí, vale. Vale, vale, muchas gracias. Eh, yo muy breve, porque ya has dicho lo fundamental, y ahí está el texto, con todos los detalles pero que quizás no hace falta lo entero para, para sacar una idea de lo que se pretende. ¿no? Eh, yo, cuando es, es, vimos de este charles, pensé inmediatamente en vosotros, los estudiantes del máster, y en enterprise, porque reunís todas las características y requisitos que se piden, todos. Y, y por lo tanto podéis participar en igualdad de condiciones que otras universidades como Coimbra, como Trento, como Berno y otros más. Es decir, que por ahí, perfecto. Lo segundo es que eh, esto es para los que tengáis ganas de, de, eso, de entrar en un equipo internacional, porque la idea de estos challenges es que vosotros solicitáis participar y luego crean equipos y esos equipos son internacionales. Entonces vaya a poder participar con gente de, de otros países, en este caso, como digo, Portugal, eh, Chequia y, e Italia. ¿no? y, y vaya a participar también con los responsables de las empresas de, de estas que han hecho los Charing y que ahora, si queréis, los vemos otra vez, pero vamos, estaban ahí como lo ha enseñado Lourdes. ¿no? Entonces, vaya a interaccionar con, con otras personas de similar característica a la vuestra, de másteres de estos países, y con las empresas ¿Y el juego en qué consiste? Pues el juego consiste en, en hacerse valer, a ver si os colocáis en alguna de estas empresas o eh, a través de, de los contactos de, de todo ello, pues, para conseguir un empleo, que es lo que se, se está buscando. Entonces, eh, ¿cómo, se, ¿cómo lo hacen en este caso? Pues, la empresa, hay cinco empresas que han dicho, tengo un problema. Y me gustaría que me dijerais si tenéis alguna idea de cómo le podemos meter mano a este problema. Entonces, si... si esos, esos son los challenges. Eh, las cinco empresas, como ustedes puesto ahora mismo en la pantalla, el challenge número uno es eh, la validación de, de Diana, de no sé qué, tal, es que no lo veo bien porque es muy chico, pero bueno, para, para el tema de, de, de, de, de que es identificación de biomarcador, ahora, eso es para el tema de miopatías y sobre todo para buscar los marcadores que tengan que ver con el sistema este que hay de cierre automático de los canales de calcio es decir, un tema que está muy, muy de moda Es un tema, que, como veis, de investigación, pero al mismo tiempo un tema que luego se va a aplicar esta empresa, la Chemiker, esta como se llama, que es italiana. Entonces, pues bueno, hay una oportunidad de, de contactar con esa empresa, eh, de que os digan cuál es el problema de verdad cuando llegue el momento y que vosotros aportéis vuestra idea, lo cual es fantástico. Ya me gustaría a mí que me lo hubieran ofrecido en mi momento. ¿no? Entonces, pues eso, eh, deberíais de solicitar, yo, yo, yo que vosotros solicitaba a todos, todos vosotros podéis solicitar. Y luego, pues a ver si hay suerte, os seleccionan porque la experiencia puede ser muy bonita. Y dado a conocer a una empresa, pues buscarse es trabajo. Eso no cabe la menor duda. En, en este orden de cosas, eh, también deciros que, bueno, que el programa ahí pone toda una fecha y demás, o van a dar entrenamiento también por parte de la empresa, es decir, ahí, ahí, es algo que puede venir muy bien. No, no es excesivamente trabajoso. Han puesto mucho tiempo porque se si supone que también tenéis que estudiar otras cosas pero aunque yo creo que se puede llevar con, con cierta facilidad, por no decir con mucha facilidad. Y sobre todo esta participación y, y saber qué es lo que se cuece en estos asientos internacionales. Y luego eh, el tema de la solicitud, eh, yo creo que es importante que eh, si pudiera Lourdes poner eh, para entrar ¿cómo, cómo se rellena, eso de quiero solicitar como si fuera un, un solicitante. ¿Me lo veis? ¿Lo veis ahora? ¿Sí? Sí, no, pero, pero eso, eso hacia abajo. Application form, vamos viendo. Entonces le piden, sigue, te piden, le pongas tu correo, eh, nombre, etcétera, etcétera, el país. Eh, cosa la, ahí pone universidad a la que pertenece, veis que aparece Universidad de Granada Genio. Eh, uh -huh. o sea, podéis participar marcando esa, esa historia. Eh, luego o soy sea, estudiantes de máster, eh, seguimos. Uh, bueno, eh, tienen que ser menores de 35 años. Que no, yo no creo que eso ya todos podéis poner que sí. Eh, sí, venga, sí. seguimos. Uh, bien, ahora ahora dice el, el número de 10 Dice, lista aquí los cursos pero, de, la, de. No no no. no sabes lo que pasa. No no sabes lo que pasa que pero lo digo para que luego no, eh, pero no, no, me no, dejes no, seguir para que podamos hacer todas las preguntas. Si no no me van a dejar. No no hace falta no hace falta. Así no más que para enseñarle a ellos claro. y, y decirles dónde deben de eh, sí. de, de tener un poquito más de cuidado. Vamos a ver, seguimos. Esto es todo papeleo, como quien dice, un momento, antes, antes, antes la número 10, no habíamos quedado. Sí. Ahí está 10. Ahí, dice, ¿qué, qué cursos eh, habéis seguido? Yo aquí pondría los cursos que ahora mismo estáis habéis seguido dentro del Bioenterprise de, de bio o algún otro más. ¿Por qué? Pues porque eh, como si os leéis toda la documentación, veréis que eh, esto está pensado para gente que haya hecho cursos relacionados con la ómica, con lo de la discovery de drugs, de eso, con estas cosas que es lo mismo que habéis visto en el, en el price Entonces poner los cursos del price y ya está, porque eso se va a valorar muy positivamente. Eh, si tenéis alguna experiencia de investigación, lo ponéis a continuación y en ese caso, pues desde el trabajo fin integrado también hay que ponerlo, ¿eh? si es de investigación. Seguimos para abajo. Uh, el número 12, no, no escribáis nada, no escribáis nada, es que si no, eh, vamos más rápido. El número 12, que es la motivación, pues en este caso es, eso es ese contacto internacional y después ver si encontráis el empleo, que yo creo que estamos detrás. Bueno, y luego os dicen que, que pongáis eh, las preferencias sobre, de cualquiera de las cinco, uh, cinco challenges que han puesto. Por eso tenéis que ver los challenges para ver cuál es el que os gusta más y cuál es el que os gusta menos, para poder estas preferencias. También podéis ponerlo a boleo y que sea que Dios quiera, pero hombre, ya que tenéis la posibilidad hacerlo así, ¿no? Seguimos. Sí, vais poniendo lo que sea, ¿no? Eso, sí, sí. Seguimos, el número 14, eh, habla ahí de eh, que dice eh, si has cursado alguno de los, de los cursos que ellos dan allí, del de, de INNOCOR, no, en este caso no, pero sí tenéis que poner los cursos en el otro apartado, en el número 10 del río Enterprise, porque son idénticos, muy parecidos. Seguimos. Eh, bien, ahí viene el currículum vitae. Vale. El currículum vitae el que tenéis, el mismo que, que ya hicisteis para, para Bioenterprise, este mismo sirve, lo, lo colgáis ahí y ya está. Y luego lo demás, como veis aquí, ya decir que sí a casi todo para que no haya ningún problema. Pero quizás la clave es esa, que pongáis los cursos de Bioenterprise, pero no que pongáis el título, sino uno a uno, para que se vea, porque son muy similares a los que a los que claro. tiene el proyecto de Tecnocor, que lo están haciendo en la Universidad de Trento. Entonces, es muy, muy, parecido, muy parecido, pero poner los cursos para que la comisión que seleccione pues, se dé cuenta de que es prácticamente lo mismo, con lo cual pues, entra ahí en igualdad de condiciones. Yo creo que okay. ese es, la, esa es la, la, el tema fundamental. Eh, una cosa más para, para terminar, esto como ha dicho eh, Lourdes, eh, tiene un premio para los que ganen, y para los que no todos tienen el reconocimiento, que de entrada es un reconocimiento que van a hacer este proyecto, es decir, que son, eh, en este caso estamos hablando de cuatro instituciones europeas, y que esto pues, en las empresas vale un montón. ¿eh? Eh, yo no sé, vosotros a lo mejor no, no tenéis mucha experiencia en esto, pero esto que ahora se llama los Open badges y estas cosas, las insignias, como lo llamaríamos aquí, aunque suena raro, pero este tipo de participaciones y demás eh, se pone en el currículum y eso vale... ...su precio, ¿no? Porque lo tiene muy poca gente... ...y eso significa... ...lo que todas las empresas buscan... ...oye, que esta persona sabe moverse... ...que se ha movido en un ambiente internacional... ...y que está trabajando en cosas punteras... ...con gente muy puntera... ...con lo cual, pues eh, si hay alguna posibilidad de trabajo... ...pues esa puede ser para vosotros... ...yo por eso os animo muchísimo a todos... ...porque creo que es una... una ventaja... ...bueno, ese es cómo sale el papelito que lo da en este caso... ...la Universidad de Trento... ...pero, pero que aquí vamos a dar los mismos... A través del PTS, ¿no, Lourdes? Sí, sí, por supuesto. Uh -huh. Exactamente. Y, eh, la... y luego, y luego, como decía también Lourdes, puede ser que en esas conversaciones que tengáis con las empresas, pues eh, digáis, oye, pues yo me gustaría ir a trabajar con vosotros o me gustaría hacer unas prácticas con vosotros. Si es trabajar, pues ya, eh, que tengan un hueco pero como vais a trabajar sobre un proyecto que ellos necesitan, porque por eso lo, lo proponen, es un problema que tienen y no saben cómo resolver, pues seguramente que, que podréis participar con mucha facilidad. Así es como, como casi siempre se entra en la empresa. Yo vengo aquí a, a desarrollar algo que os puede interesar, y en este caso es que está explícito. ¿no? Y, y si es para práctica, recordar que a través de todos los programas Erasmus eh, existe la posibilidad de firmar un convenio para estar ahí haciendo prácticas que, como también sab debéis saber, fuera de España las prácticas son remuneradas. Otra cosa es que con eso no se hace nadie rico, pero que es una opción también muy interesante. Así que si, si vais sumando todo esto que os estoy diciendo, pues creo que llegaremos todos a la misma conclusión. Esto puede ser muy interesante para vosotros. A mí ya me hubiera gustado que me lo ofrecieran. Y, y ya está, yo las preguntas que queréis. Eh, y dar las gracias a Lourdes por meternos en estas cosas que son tan interesantes y que sin el PTS pues esto no funcionaría. Hombre, es que vosotros sois lo importante, ¿no? Bueno, ahí tenéis el enlace, eh, que lo tenéis también si no ponéis Innocore Challenge en Google y sale, o sea que es muy fácil. Eh, ¿Veis ahora mi pantalla, no? De, de la presentación, ¿no? Sí, sí. Vale, perfecto. Decir eso que es para vosotros. Y la fecha. Eso sí que es importante que tengáis muy en cuenta la fecha, ¿no? La primera sí. es que hay que solicitar antes de, del 18. Uh -huh. Eso es lo más importante. En el documento que ponía, o, o no sé si lo he leído mal, pero me ha parecido que ponía 16 de febrero en, en un documento. Entonces, eso lo... No, bueno, no, me... no, lo, sé, no lo sé. Pero vamos, que rellenar la, la solicitud, como habéis visto, es rapidísimo. Tampoco hay que hacer más grandes cosas. Y, y sería una pena que, que bueno, en fin, esto es como la lotería, al final tendrán que seleccionar y demás, pero si tenéis la suerte, pues mira, dicen que van a seleccionar 25, ojalá que fuerais todos vosotros. Claro. Ah, eh, por lo menos to todos los que estáis aquí en esta reunión. ¿no? Claro. ¿Se me escucha? Sí, sí. Adelante. Hola. <risa> Hola, eh, pregunta, claro. En primer lugar, gracias por la información, porque me parece súper interesante pero tengo dudas... Eh, ¿Quién eres? quién eres. Soy Yasmina. Yasmina ah, ver, Es que no, no, se, no, se, no se ha encendido a, a Vale ahora. como no? Vale, vale. Gracias, Yasmina. <risa> eh, todo esto se realiza en Granada, ¿no? O okay. online o en el PTS. Exacto, sí, porque la porque el evento final es el PTS. Se hace online o, o en el PTS, eh, eh, sí, Todo vale. online, menos la pero al menos lo del 23 y 25 no. de mayo que será en el PTS. Claro, entonces si tengo la suerte de que a lo mejor me cogieran y en mi grupo, pues hay un muchacho de Italia, otro de Portugal y yo aquí sí. en España, eso se vería online, sí. no habría problema. Claro, claro trabajar claro. online. Sí. Vale. Eh, a ver, pero también hay un detalle que quiero que conozcáis, es que eh, si lo, al hecho de que empezáis a trabajar o lo que sea, eso supone que necesitáis, que digo yo, visitar o charlar o hablar con un técnico de alguna de las instalaciones que tiene esta universidad o el parque tecnológico, eso sí que es en vivo y eso también, eso también tenéis que considerarlo. Pero la, la, el trabajo, digamos, entre los distintos miembros y demás, pues será obviamente por un Google Meet o una cosa de esta. Bueno, mientras sea en el PTS, tampoco los que vivimos aquí no hay problema, porque... No no. no, no, pero que nos van a pedir que os vayáis a Italia, si esa es vale, la pregunta. esa es la misma. Vale, gracias y con, con el máster hay compatibilidad, ¿verdad? en que yo puedo dar mis clases de máster y ir a los entrenamientos que nos oferten y no hay problema Sí, sí eso lo hablaremos con Lola algunas veces nos habéis dicho que a mí no me da tiempo muchas veces por la carga de trabajo que tengo a contestaros, pero sí que hemos hecho las la acciones adecuadas para que el máster sea absolutamente compatible con este tipo de actividades Perfecto, muchas gracias y de todas maneras, eh, eh, mira a ver, lo importante yo creo ahora mismo es eh, que es una buena oportunidad solicitarlo. Una vez que lo solicitéis, primero, luego que seáis seleccionados, eh, espero que todos, pero bueno, eso ya es mi deseo personal. Y a partir de ahí os darán instrucciones. Y ahí ya os podéis organizar, porque esto no es una cosa multitudinaria. Es decir, en cada equipo de trabajo va a haber cinco personas, porque ya si hacéis los números son 25 alumnos entre cinco chaves, os tocan a cinco por uno por cada. Voy a estar cinco alumnos más la empresa. O sea, sois seis personas o siete. Y os ponéis poner de acuerdo y buscar que sea compatible con todo lo que sea que necesario. No hay problema. ¿Me he explicado, claro. Yasmina? Sí, sí. Sí, perfecto. Gracias. Más preguntas. No hay más preguntas. Bueno. Eh, todo el mundo ha copiado la, el, la página web esa, la dirección web donde está toda esta información, sobre todo para que veáis eh, eso, los challenges que hay eh, y ya está. El resto es una información que puede venir bien siempre por, por tenerla ahí de respaldo, pero sobre todo es esto que hemos estado aquí hablando, que es el extracto de, de todo ello. ¿vale? Pero, os, voy, os lo voy a poner aquí también para que lo tengáis, ¿vale? En el... En el chat de, del Zoom, sí. para que lo tengáis, aunque lo tenéis en los correos y en todos los sitios. ¿eh? Eso es. Y, y yo que, os voy a pedir un favor a los que habéis asistido y es que se lo comuniquéis al resto, ¿no? porque me gustaría que lo pidierais, pidierais todo. Ya sé que algunos dirán, pues, no, yo no, esto no, no es obligatorio ni, ni va a serlo nunca, pero me encantaría porque es una ocasión, ya digo, fantástica. Uh, ya todos sabéis, ¿no? Cuando la gente hace aquí trabajo en la universidad, hace su máster, hace su doctorado y después se tiene que ir al extranjero a hacer un postdoc. Y aquí lo estamos sirviendo en bandeja antes incluso de que lleguen esos niveles. Esas son eh, cosas eh, estupendas. Y oye, las empresas de, de, de Portugal o las de Trento y demás. si vosotros os manifestáis como personas que les puedan interesar, no tengáis la más mínima duda de que vayáis a, a visitarlas. Eso con toda seguridad, porque eh, todas las empresas ahí lo tienen muy claro. El final de todos estos procesos acaba en una entrevista personal. Así es que eh, pues también tiene esa posibilidad, que no es detenible. no Efectivamente, esta he es una carta de presentación, incluso para los TCM y para todo. ¿no? Va a puntuar más haber estado en este tipo, incluso el procedimiento ¿no? ya de aplicar, eh, ya es un aprendizaje para vosotros. Y os da sí. un montón de skills. Luna, pregunta. ¿Dónde se va a quedar la grabación para quienes no han podido así que lo puedan ver luego? Pues mira, luego sabéis que luego tenemos en la página web, ¿la habéis visto los de Talents, los meetups que tenéis todos los de eh, los de Talento, pues ahí lo, lo, lo, haremos una página específica de Innocore que tenemos algunos meetups y, y os los circularemos cuando esté en YouTube. De sí. todas formas, todos estos vídeos, si vais a PTS y vais a YouTube, los tenéis también, ¿sabes? Vale, vale. Yo vale, insisto vale. en lo que me parece que va a ser la clave para, para que seáis seleccionados y es que en donde el apartado ese número 10 que decía que curso habéis hecho, que pongáis todos los cursos del Bio enterprise incluso algunos de los que todavía no habéis terminado, ponedlos todos, para que vean qué tipo de personas sois y que tenéis exactamente la misma formación que están haciendo en los otros países. Entonces eso no se olvide porque eso es fundamental. ¿eh? Poner los títulos de todas las asignaturas que estáis haciendo. Mira, Luna, que me estabas preguntando lo del tema de los... Eh, ¿Lo veis? Eh, los vídeos de YouTube, veis ¿eh? que veis todos los vídeos eh, que también os pueden servir también para lo del tema TFM, por si alguna empresa no habéis podido estar o lo que sea... Y esto se ve con, a, a, o sea, en PTS Granada, lo veis, ¿no? Está, estoy compartiendo lo que digo, ¿no? <ríe> Decirme que sí, que no yo. Sí, sí, Lourdes. Vale, perfecto. <risa> pues veis, aquí vais a YouTube, lo veis, ¿no? Y luego vais a vídeos y aquí aparecen todos, ¿vale? Lo digo por si por si es, es otra, otra forma de verlo muy rápido, ¿no? Y que lo encontráis todos los vídeos. Que pueden ser interesantes para vosotros. Como veis, hay muchísima información que, que podéis utilizar. Así que ya está. Pues si hay alguna persona de vuestros compañeros que después de ver el vídeo o que sea, tiene alguna duda, que nos escriba. ¿vale?